Mira, eso salud, es un aporte una, de la universidad muy importante. Sí, y un ah. sueño en la solución que salud pública tenga los recursos y la vía de, de, de solución. Bueno, por lo menos la educación de, y la advertencia. Eso con voluntad política y que se incorpore en el presupuesto nacional, en el desarrollo provincial, eso es posible. Y conciencia de la. No, de pero la gente, se lo estamos diciendo, la gente que no tenga contacto con esa agua, no la consuma ni la utilice para uso doméstico. No dejaron a la Sócrates. Bien. Es que él tiene que hablar. Adelante, que no, parando, pues, que, no, no, no, no, Adelante, adelante, adelante, no hay problema. Delen para allá, denle para allá. Bueno. Señores, nosotros vamos a seguir con más contenido del programa. Vamos a escuchar a Carolina, tu tema, Carolina. Sí, eh, vamos a presentarles a ustedes eh, una imagen que mandé a, allá a producción de una pr protesta pacífica que se estuvo realizando en el día de ayer en el colegio, en el Liceo Ercilia en el centro educativo pacífica sí eh, hay que resaltar que estas bien, cosas eh. sí porque porque vemos eh, o somos muy dados sería la palabra que cuando se realizan manifestaciones un tanto desordenadas violentas disturbios que tiran basuras a las calles que lanzan piedras que la policía llega a los liceos o en este caso que hay muchos años eh, ha sido escena de manifestaciones de los estudiantes, pero quedan, o sea, se resaltan mucho en todos los medios, eh, criticamos la manera o las manifestaciones que, que hacen estos muchachos, que los grupos que perpetúan, que el FELABE y que demás, y que todos los grupos que ahí hacen vida eh, diaria. Cuando se dan otras manifestaciones más modernas, más pacíficas, que buscan llamar la atención de una manera que no se afecte a las personas del entorno, a los comercios, la docencia propiamente, y todo lo que conlleva cuando hay manifestaciones o disturbios en una zona escolar o en una ciudad, en este caso en el Liceo Ercilia-Pepín, debemos de hacernos, bueno. Pero ellos <ríe> tenían permiso para eso. Eh, Para hay, obstaculizar el eh, tránsito, ahí. Eh, hay que, o sea, la, no, la no vamos es a esa. enfocar porque hay que buscar la, la manera de llamar la atención, no Exacto. solo vamos a enfocar sí, la, no, la, está, el aspecto negativo, bien. sino resaltar estas cosas hay que resaltarlas. Es una iniciativa de estos muchachos y esperemos No están que... quemando goma. No están quemando goma, no están armando disturbios y están haciendo un llamado a las instituciones que les suplan esas necesidades que ellos siempre pues están solicitando y que aparentemente pues no les es posible satisfacer. Sí, ahí vi la policía. Hay una... sí, exacto. sí, propio eh, está, de preservar. Eso está muy bien, si sí, es coordinado y... Claro. Y tienen o sea, el permiso. Estos son los métodos por los que debemos de abogar. Claro. Lamentablemente esto tiene una característica que no llama tanto la atención De cuando son las piedras Y cuando son los disturbios y la basura Pero no podemos abogar a que eso eh, continúe haciéndose. Por ende, los medios, nosotros como comunicadores, cuando estudiantes, y más si se trata de muchachos que están en las escuelas y que están solicitando sus demandas y que lo están haciendo de manera pacífica, debemos de hacernos eco de esto, debemos de resaltarlo, debemos hacer llamado a las autoridades competentes para que le den respuesta a esas solicitudes que ellos hacen de manera pues que no están eh, perturbando ni dañando la paz de la zona continúen haciéndolo así, el orden, eh, público. El orden público, continúen haciéndolo mm. así, eh, mm. las demás, eh, hacer hasta esto, los grupos populares y demás, todas estas eh, asociaciones u organizaciones eh, cívicos sociales que buscan eh, hacer llamados a las autoridades uh -huh. podemos utilizar otros métodos podemos utilizar otras formas de llamar la atención que ciertamente no la llama tanto porque quedan, eh, quedan pasan como en noticias de cuadrito en los periódicos sí, eh, la en verdad. las páginas del medio al final entonces tal vez no surge el efecto pero eh, he estado buscando y estaba observando eh, Protestas o maneras de llamar la atención muy, novedo, muy novedosa en diferentes países. Tengo algunas imágenes de ahí. Eh, conocemos o sabemos que en países como Medio Oriente hay muchas restricciones para las mujeres. El hecho de que países como Arabia Saudí, que las damas no pueden manejar, eh, estuvieron realizando manifestaciones... ...pacíficas, en busca de llamar la atención de no prohibir estos derechos que tienen las damas. ¿Por qué prohibirle a una mujer la manifestación? Eh, perdón, el, el manejar en un vehículo, que ellas hicieron? Bueno, protestas por eh, las mujeres o las damas ir al volante... Otras protestas también, miren esta. Eh, sabemos ¿Pero que... son hombres? Sí, no, hay otra también, pero esta otra manifestación, otra manera de protesta pacífica. Estos son hombres con el jihad. Sabemos que este manto que las damas utilizan eh, en estos países eh, de Medio Oriente, eh, donde no se le permite que su rostro sea visible. Y una bloguera, esto fue viral en ese momento, eh, la bloguera egipcia llamada Ali Magda, eh, conocida por publicar fotos desnudas ustedes lo que es, ustedes se imaginan ustedes ah. se imaginan lo que es una mujer en medio oriente publicar fotos de desnudas no esto es una cosa del otro mundo para esta cultura y se unieron pues ¿No está este en la foto, no no no, no la vamos a poner está Isa e, y, y, y, y, y se unificaron y se unieron a un grupo de caballeros para que hicieran pues Qué o vaina. se pusieran los velos propios que le cubre el rostro a la mujer con, con este manto que utilizan por allá. O sea, lo que quiero plantear aquí es que nosotros debemos de a, a hacer o reconocer o resaltar que hay muchísimas formas o métodos o maneras de llamar la atención de las autoridades cuando nosotros estamos solicitando pedidos eh, como comunidad. ¿Quieres señalar algo, Sócrates? Adelante. Que te veo un poco ok. No, eh, o sea... Entonces nosotros hemos de abogar esto. A los muchachos, nosotros tenemos aquí la historia reciente, nos dice lo contundente que han sido las manifestaciones pacíficas más grandes que ha tenido la República Dominicana. De hecho, cuando aquí hablamos de manifestación pacífica, hay que hablar de un 4%. Debemos de hablar de Marcha Verde, que movilizó a miles y miles de dominicanos en todo el país de manera pacífica, sin dejar basuras en las calles. De hacer un llamado contundente a las autoridades en relación a la solicitud de ese momento. Usted podrá pensar lo que usted entienda, lo que usted quiera, lo que hay detrás, lo que sea que fuere. Pero fueron demostraciones de, prote de protestas pacíficas, contundentes, donde la población de todos los niveles se unió para un solo llamado y surgieron y tuvieron su efecto en dicho momento. Eh, felicitar a los muchachos del liceo que sigan así y los medios vamos a darle mayor cobertura a este tipo de informaciones. Y, eh, a, la de que la eh, ¿Y a las autoridades. Que vayan las autoridades. Quiero, eh, eh, sí, en ese sentido vas a decir algo, eh, sí. resaltar eh, otro, otra situación que tenemos, otro tema que es un llamado a la conciencia, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional en eh, de Busca de la Prevención del Cáncer de Mama. Eh, debemos de recordar que este Día Mundial en contra del cáncer o la prevención que busca prevenir y crear conciencia en las damas. Tenemos los datos muy alarmantes en República Dominicana y en todo el Caribe. Las cifras de mujeres que mueren por esta enfermedad letal son muy grandes, son muy elevadas. Y ante todo esto nosotros debemos de abogar por una salud primaria. Debemos de que las damas, las mujeres, hay que resaltar que también los hombres pueden padecer cáncer de mama, cáncer en sus senos. A propósito, hace unos... Hace un tiempecito salió la información, el padre de esta artista muy famosa, Beyoncé, eh, salió con cáncer de mama, increíble. Entonces, no es un tema solo de mujeres. Sí, ciertamente somos las más afectadas. Tenía, el papá o la... El papá de Bellón. Eh, unas gotitas de sangre en la camisa, en la sábana, uh -huh. y el hombre él cree nunca que uh -huh. le puede pasar esto. Ciertamente, es resalto uh -huh. que las mujeres somos las más afectadas sí, por este sí. tipo de padecimiento. En San Francisco de Macorís sabemos que cada año uh -huh. se realiza la caminata, eh, donde se unen cientos y cientos de franco-macorizanos, nordestanos, para recaudar fondos y además en busca de concientizar sobre este tema. La prevención es lo, lo mejor. Debemos de visitar al médico, debemos de hacer nuestros chequeos, debemos de abogar por una salud preventiva. El, mar, el mal con cura tiene eh, remedio. No vamos a esperar. No, con, eh, tiempo. con tiempo, el mal con tiempo con tiene Hay un refrán, no recuerdo cómo, con cómo es. Con tiempo tiene remedio. Eh, pero el asunto es que... Visitar los médicos, visitar los especialistas. Este 28 de octubre, 28, domingo 28 de octubre, creo que es que cae la fecha, voy a confirmar acá para dar el dato exacto, de que todos debemos de unirnos en esta gran caminata que se estará realizando en San Francisco de Macorís, domingo 27 de octubre. ¿Para qué? Para decir, no una más, no una más, eh, a través de los ministerios del Ministerio de Salud y de las diferentes entidades, que aquí hay muchos institutos oncológicos en el país que trabajan, entre ellos está el Heriberto, Heriberto Peter, que busca dar soporte a esas damas con padecimientos de cáncer. El de mama es el número uno cuando se habla de cáncer que afecta a las mujeres. Y tenemos el dato que ofrece la OMS, la Organización Mundial por la Salud, donde dice que cada 30 segundos en algún lugar del mundo una mujer se diagnostica cáncer de mama. Esto es terrible. Ustedes se imaginan, por minuto dos damas son diagnosticadas eh, con cáncer de mama. Según esta misma institución de salud de orden mundial, nos dice que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos esto es una cifra eh, gigantesca. De estos mueren ca eh, casi medio millón de personas, casi mi eh, medio millón de damas, 458 mil datos, eh, es el dato específico, que mueren por eh, motivo de esta enfermedad eh, gravísima. Eh, solo me resta decir que en ese sentido vamos a ir al médico, damas, hágase su chequeo cada seis meses, cada año, visite su médico, eh, su ginecólogo, para que usted no esté en las cifras, para que usted no esté en las estadísticas. La prevención es lo mejor y nosotros debemos de abogar de que no muera una más por descuido. Muchas Bien, gracias. gracias a Carolina y su interesantísimo tema acerca del de, el enemigo silencioso, el cáncer y de las mujeres, el cáncer de mama. Sí, sí. Es, Número uno. Y las protestas pacíficas. Sí, y las protestas pacíficas de los estudiantes del liceo, que es una grata noticia, ¿verdad? En este tiempo. Señores, nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. Buenos días para todos ustedes.